Nuestro próximo invitado ya está con nosotros Diego Gareca, director de Cultura e Ideas Creativas de Godoy Cruz Hola, Bienvenido, Diego. Diego. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Por favor, gracias. Bueno, a usted. Un placer. Un placer tenerte acá con nosotros una vez más para que nos comentes un poquito sobre este festival, esta nueva edición que se está realizando eh, en homenaje a un famoso escritor, poeta, dramaturgo que fue García Lorca. Bueno, la verdad que es la segunda edición. Uh -huh. eh, muy contentos porque. Yo comentaba ayer en la, en la apertura del festival que el año pasado, para contextualizar, eh, estábamos saliendo de la pandemia sí. y, y la verdad es que el planteo cultural muchas veces era en qué nos apoyamos o en quiénes nos apoyamos para salir uh -huh. de algo que justamente nos ha tenido como uh -huh. oprimidos, encerrados y demás. Nosotros entendimos en God Cruz que la figura de Federico García Lorca eh, era la indicada, entonces armamos el festival, es un, festi un festival multidisciplinario uh -huh. donde tenemos teatro, música, danza claro. este, y entonces la verdad es que la respuesta fue formidable el año pasado y hemos comenzado esta segunda edición en el día de ayer uh -huh. este, así que tenemos una programación de estos días que es muy importante y la verdad que nos, nos gusta que los mendocinos nos acompañen con estas propuestas que promovemos porque... A nuestro entender, García Lorca es esos escritores eh, de los más universales Sin que duda. ha dado la humanidad. ¿no? Sin dudas, hasta el sábado son las actividades. Exactamente. Que se van a Hoy, hoy vamos a tener, eh, los, los queremos invitar en la, en la biblioteca y mediateca uh -huh. municipal, que está en la calle Tomba, ahí a media cuadra de la Plaza Godoy Cruz, 20-30 sí. horas. Hoy tenemos una propuesta, que los textos son de Javier Cusimano. Y actúa el, el gran Darío Anís, como ah, le digo yo, que, que es un gran actor mendocino. Eh, y la verdad es que hay como siempre una pelea en el sector teatral por este, interpretar y desarrollar la obra uh -huh. de García Lorca. Así que esta noche, 20, 30 horas, vamos a tener que... Ahí estamos viendo bueno, un poco la, la programación. Sí. Eh, ladrón de tal. Palabras se llama lo, la, la propuesta de esta noche, uh -huh. es con entrada gratuita. Mañana vamos a tener el Romancero Gitano, eh, la Casa de Bernarda Alba también va a ser una en el Teatro Plaza, a las 21.30 horas. Perfecto. Eh, después tenemos el sábado el concierto de Aranjuez, este, que esto va a ser con la Orquesta Barroca en el ¿Sí? Cine Teatro Plaza, también con entrada gratuita, todas las actividades. Y también tenemos en el Teatro Plaza la Experiencia Lorca, el 18, vamos a estar cerrando a las 21 horas también, espectáculo de música y danza flamenca en nuestro teatro. Así que toda la semana, noche, noche, sí, la ¿Sí? una gran propuesta, noche de una intervención también en la Casa de la Cultura, proyectamos este, una película, un clásico de, de Saura también en el auditorio. Eh, así que la verdad es que estamos muy contentos porque este, en la primera jornada ha sido muy importante. Anoche. Y es que es importante Ajá. mantener vigentes a escritores, en este caso como Lorca, uh -huh. mantener vigentes la, los textos y demás para el público variado que lo puedan conocer las nuevas generaciones. Ese es el desafío. Yo siempre digo que tomo como referencia que tengo una hija que tiene 16 años uh -huh. y, y muchas veces le digo, tenés que transitar en la lectura, Uh -huh. este, por García Lorca, este, porque creo que le modifica la, la cultura, las letras, las artes, la uh -huh. música, nos modifica a los seres humanos la vida, entonces nos parece un autor necesario y creemos que este tipo de propuestas que uh -huh. desarrolla el municipio eh, a través de un festival, con uh -huh. entrada gratuita, convocando a distintos eh, artistas mendocinos, es una posibilidad de acercar a los más eh, jóvenes también, a un a una artista universal. ¿no? ¿Y tienen pensado quizás realizarlo de aquí a unos meses eh, pensando en otros escritores famosos? Está bueno quizás para replicarlo e ir pasando ¿no? por las principales figuras de lo que es la literatura universal. Quizás algún escritor argentino también pueda tener su, su propio homenaje. Bueno, nosotros tenemos ahora el, el 2 de noviembre, es la fecha en que eh, Antonio de Benedetto va a cumplir cumpliría 100 años uh -huh. ¿no? de su nacimiento, entonces estamos preparando justamente también actividades Buenísimo. en homenaje justamente a uno de los este, escritores eh, más importantes que ha dado esta tierra no digo en, en mi gusto personal uh -huh. junto con Armando Tejada Gómez eh, son de los dos escritores que han trascendido justamente la frontera de la provincia de hecho uh -huh. el libro Sama de Antonio de Benedetto fue bestseller en Alemania Ah, mira es Qué un, curioso. un dato muy curioso muy curioso, muy curioso eh, este, y entonces Creo que es parte de ese fenómeno, digamos, que, que, que tiene la literatura. ...la literatura local en un tiempo... Uh -huh. ...y en una época... ...y me parece que es importante... ...así que vamos a transitar en, en, en, en acciones similares... Buenísimo. ...con Antonio Di Benedetto también... ...para el mes de noviembre en Godecruz. Genial, buenísimo. está buenísimo ver la, la literatura... ...también volcada en las otras artes... no ...porque Exacto. va a haber música, Exacto. va a haber danza... ...va a haber teatro... ...es una propuesta para todos los gustos... ...para todas las edades... ...y lo más importante es gratuita... ...para que todos puedan participar... Eh, ...es muy amplia la agenda... Uh -huh. eh, ...recién Diego nos comentaba las actividades... ...pero quienes quieran repasar... Lo lo que va a ir sucediendo día a día en este festival García Lorca. Pueden acceder a las páginas y a las redes sociales de la MUNI de, de Cruz, donde allí van a encontrar toda la información, locaciones, horario, fecha y demás, completo. para aprenderse a, a lo que puedan. Durante el fin de semana tienen muchas, muchas opciones. Diego, muchísimas gracias, gracias por acercarnos a esta bueno, información. Un muchas gracias a ustedes y también decirles que a partir del 21 de septiembre lanzamos la semana de la fotografía de Cruz, así que hemos convocado a distintas fotógrafas y fotógrafos mendocinos, Qué también lindo. con un programa muy importante este, y con una agenda muy cargada de, desde el punto de vista cultural en Godoy Cruz. Es que de Me septiembre encantó. en adelante se viene todo lo lindo, La ¿no? época linda. Se viene lo bonito con los estudiantes, con la primavera, con los shows, festivales. Es mucho para viene, celebrar. Sin duda, sí. se viene una época muy bonita, así que seguramente les vamos a seguir acercando todas las propuestas de Godoy Cruz. Gracias, Diego. Gracias, un, un